Fire Emblem es una saga conocida ya por todos, especialmente tras el lanzamiento del exitoso Three Houses. En el vídeo de hoy voy a hablar del elemento que la nombra. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que tiene a todos los alumnos de Three Houses en una misma casa. Y sí, esto es cierto. Fire Emblem lleva ya ni más ni menos que 29 años entre nosotros. Desde Fire Emblem, Shadow Dragon, and the Blade of Light para NES, allá por 1990, la saga ha estado en constante crecimiento hasta que ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de la gente. Pero Fire Emblem no es solo un título que queda bonito, y es que el Fire Emblem es un elemento muy importante en la saga. El Fire Emblem, al que me voy a referir como emblema de fuego a partir de ahora, ha cambiado completamente según el juego, y por eso voy a hacer un repaso a todos los emblemas de fuego que han habido a lo largo de la saga. Su apariencia más habitual es mediante el Winding Shield o Escudo de los Sellos, un escudo en el que, como si fuera el guantelete de Thanos, se acoplan 5 gemas. Este escudo es de gran importancia para las tramas de Shadow Dragon and the Blade of Light, el primer juego de la saga, Mystery of the Emblem, y los límites de ambos, así como The Awakening. También aparece en el spin-off Warriors. Este escudo se utilizó para sellar a los dragones que amenazaban con destruir la Tierra. Posteriormente, Adra lo robó y vendió las joyas, rompiendo el sello. Tiempo más tarde, el escudo de los sellos fue confiado a Mars para enfrentarse a Medeus junto con la espada Falcium. En Mystery of the Emblem, Mars logra reunir las joyas del escudo, con el cual logra volver a derrotar a Medeus y sellar a los dragones. De aquí nos movemos a Ilise, donde el escudo de los sellos es un tesoro nacional. Debido al inmenso poder que el escudo encelaba, las joyas fueron separadas y custodiadas, manteniendo el imperio de Viser el escudo en sí y la joya plateada que llevaría a Kron más adelante, así como su hija Lucina. Realmente en este juego el emblema de fuego no ocupa un rol tan determinante. El segundo emblema de fuego es el emblema de la casa Beltomer, ducado de Gran Vale tal y como se ve en Genology of the Holy World, y Tracia 776. Este emblema es llamado Hononomonsho, Recordemos que los primeros juegos solo fueron lanzados en Japón. Que vendría a significar algo así como Emblema de las Llamas. Se describe como un símbolo de justicia. El tercero es algo parecido al anterior pero en realidad no tiene nada que ver. Es el sello imperial de ver. Más conocido como el Emblema de Fuego, es la forma que toma en The Blazing Blade y en The Binding Blade. Este fue usado para sellar al dragón demoníaco Idun. Durante los eventos de The Blazing Blade, el Emblema de Fuego fue robado y Eligud, Lin y Héctor partieron para recuperarlo. En The Binding Blade, el rey Cefiel liberó a Idun del Emblema de Fuego para invadir otras naciones con su poder. Su hermana winiver roba el sello Reino de, de Licia, pensando que así la conquista de Cefiel pararía. La guarda de Winnipeg, Milady, recibe la orden de llevarla de vuelta y colocar el emblema en el santuario, pero finalmente se lo entrega a Roy, quien utiliza el emblema de fuego para conseguir la espada del sello. Antes de pasar al cuarto emblema de fuego, hay que explicar un concepto de The Sacred Stones, las piedras sagradas que dan nombre al juego. Las piedras sagradas son, bueno, piedras que son sagradas, que utilizaron los cinco héroes para sellar el alma del rey demonio. Aparentemente el emblema de fuego solo sirve para sellar cosas. Cada reino custodiaba una de ellas, pero realmente solo una encerraba el alma del rey demonio. La piedra sagrada de grado, que, como habréis adivinado, espero, pasó a conocerse como el emblema de fuego. Sin embargo, la piedra sagrada de grado fue dividida en dos, pasando la otra mitad a conocerse como la piedra oscura. De este modo, el alma del rey demonio fue Mortis. Fue liberado y poseyó el cuerpo de Lyon. Durante los eventos del juego, todas las piedras sagradas, excepto la de Rausten, fueron destruidas, siendo esta la que albergó posteriormente el alma de Fomortis. El quinto emblema de fuego es el llamado medallón de Leran, importante para las historias de Path of Radiance y Radiant Town. Ashira, la diosa del orden, temía el poder de su contraparte Yune, la diosa del Caos. Por tanto, decidió acabar con ella. Sin embargo, Leran, el consejero de Ashira, le aconsejó no hacerlo, y le dio su medallón con el que... Mira, vamos a jugar a un juego, ¿vale? ¿Qué hizo con el medallón? A. El medallón era un vale por un viaje con todos los gastos pagados a Nueva York. B. El medallón le gustó tanto a June que se volvió buena y no hizo nada malo nunca más. O C. La sé yo. Correcto, es la C. En este punto creo que realmente ya os hacéis una idea de lo que pasa más o menos. El rey asnar planea liberar a Yune del medallón y secuestra a Lilia, una princesa con el poder de liberarla para conseguirlo. La condición de Lilia empeora tanto estando cautiva que es incapaz de hacerlo, por lo que el medallón acaba en manos de Elena, la chica que estaba al cargo de cuidar de Lilia. Años después, Elena vive felizmente con su marido Grail y sus hijos Ike y Mist, hasta que Grail toca el medallón siendo poseído por una aura maligna que lo lleva a matar a Elena. El medallón es heredado entonces por Mist, quien puede soportar la influencia del medallón. El penúltimo emblema de fuego de la saga a día de hoy es la Yato Omega, la última fase de la espada de Corrin en Fates. La Yato fue creada por un dragón junto a otras cuatro armas legendarias, el arco Fujin Yumi, la katana Raijinto, el grimorio Brim Hilder y la espada Sifti, siendo la Yato la más poderosa de ellas. Cuando Corrin se acerca a la Yato, esta vuela hacia él escogiéndolo como su portador. Y cuando Anankos, el antagonista del juego, se revela, la Yato reacciona y absorbe el poder de las otras cuatro armas, revelando su auténtica forma, la Yato Omega, de increíble poder, y aspecto amenazador. Con ella Corrin es capaz de derrotar a Nankos. Por cierto, esta es la espada que Corrin usa en Smash. Por lo que la Yato Omega es el único emblema de fuego que aparece en esta saga, creo. Por último toca moverse al último título de la saga. más bueno, valga la redundancia. Three Houses. Antes tengo que hablar de otro aspecto de este juego. Los emblemas. Los emblemas son marcas que identifican a los descendientes de los diez héroes, creo que se decía así en español, y a los cuatro santos, Kethlin, Kihol, Indek y Makui, así como los dos que identifican a los más venerados por la iglesia de Seiros, la diosa y la propia santa Seiros. Estos emblemas son transmitidos de padres a hijos, aunque no siempre. Los emblemas ganaron tanta importancia que son los que conformaron la nobleza y la iglesia, a menudo los descendientes que no portan emblema son expulsados de la familia, como se comprueba con Sylvain y su hermano, siendo el hermano expulsado y desheredado a pesar de ser mayor que el propio Sylvain, quien sí que tiene un emblema. Además, estos emblemas te dan el poder de portar un arma sagrada, armas que no pueden portar nadie más y de un inmenso poder, y que si portara a alguien cuyo emblema no corresponde o simplemente que no tiene emblema, acabaría corrompido y convertido en una bestia. Por todo, lo anteriormente dicho, era de extrañar que Bailes portara un emblema, siendo plebeya y más aún, uno desconocido. Eventualmente se descubre que el emblema de Bailes es el emblema de fuego que la identifica como la propia diosa, y que le da la capacidad de utilizar la espada de la creación, una espada extendible que, se dice, tiene el poder de partir una montaña en dos, y que, sinceramente, dudo mucho que sea cierto, porque Rea fue capaz de bloquearla con una espada muy simple bailes porta este emblema ya que formó parte de un experimento, por así decirlo, llevado a cabo por orrea para encontrar a un nuevo recipiente para la diosa. Esta diosa sosis estaba en el corazón de bailes lo que le permitía comunicarse con ella hasta que asimiló sus poderes. En este punto he tratado a bailes de, de mujer básicamente porque creo que al ser la reencarnación de la diosa, por así decirlo, era bastante más fitting era bastante más... era bastante más apropiado. Estos son todos los emblemas de fuego a través de la saga. He ignorado los que aparecen en spin-offs, como el de Warriors o el de Tokyo Mirai Sessions, porque no los considero canónicos. Y no he citado a Fire Emblem Gaiden o su remake Echoes, Shadows of Valentia, porque a día de hoy son los únicos en los que no ha aparecido el emblema de fuego. Como veis, el Fire Emblem siempre ha estado ahí. No siempre toma la misma forma, pero es un elemento prácticamente necesario para la trama de la saga, a pesar de que la mayoría de las veces se usó para sellar a alguien. Sea como sea, el emblema de fuego en todas sus formas demuestra ser un elemento extremadamente poderoso. Ya no tengo nada más que decir sobre este tema, por lo que voy a dejar el vídeo por aquí. Agradecería mucho un like, que os suscribierais y lo compartierais y todo eso. Me ayudaría mucho y yo os estaría eternamente agradecidos. ¡Nos vemos!